Las nuevas métricas de tu perfil para el 2023. LinkedIn Pro Activo 1101. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a RACOMAS la semana lunes 12 de diciembre del 2022. Ya saben, en el segmento de marketing dentro de LinkedIn Proactivo vamos a hablar sobre las nuevas métricas que tu perfil profesional va a contar en el 2023. Y es que en este contexto, LinkedIn, como ustedes ya saben, tiene activado eh, la opción que te permite a ti como profesional activar el modo creadores, que es esa posibilidad que te permite eh, para aquellos profesionales, obviamente que están creando contenido, que quieren ser visibles con sus marcas profesionales, no es cierto y conseguir muchos más seguidores. Tiene activado ese módulo. Entonces para esto está eh, preparando y agregando una serie de datos en este análisis de contenido que te va a ayudar a tomar decisiones para validar qué tipo de seguidores, tienes no es cierto qué tipo de contenido también es el más relevante ya lo vamos a ver con más detalle así que de hecho son tres las, eh, los adelantos que les voy a compartir ahora que dentro de linkedin va a sacar estas nuevas métricas y es que como les decía dentro de tu perfil va a haber una pestaña no es cierto en la cual tú puedas eh, validar cuáles son los eh, la información de tu audiencia. ¿no? Esta eh, pestaña por separada dentro del análisis te permite realizar un seguimiento del crecimiento de tus nuevos seguidores. Y esto es importante ¿no? para saber a quién mismo estamos llegando, qué tipo de perfil. Sí, claro que esto también y esto es lo que también eh, enseñamos dentro de eh, nuestras formaciones. Va a depender mucho de tu estrategia de prospección, porque si tú ya estás definiendo a qué tipo de profesionales, tienes también ya una métrica por ahí, ¿no? Pero en todo caso, tener de primera mano, saber qué tipo de seguidores, cuáles son esos profesionales que te están siguiendo, te da una ruta a ver si la brújula por donde estás apuntando va, va por buen camino, ¿no? Además de esta nueva sección... De, de la parte demográfica también te permite eh, desglosar por los títulos del trabajo, por la ubicación, por las industrias, por la antigüedad, el tamaño de la empresa e incluso el nombre de la empresa. Entonces, esta información realmente es muy relevante, pues te permite eh, justamente ubicar de qué características son los seguidores que te están acompañando. Luego, las publicaciones de mejor rendimiento. Es que en esta pestaña de publicaciones, podrás identificar como dice su, el, el título, pues cuáles han tenido mayor impacto, mayor rendimiento, mayores visualizaciones, ¿no es cierto? Mayor esta interacción, engagement, ¿sí? Para que pues puedas con eso ir resonando qué tipo de contenido es el que más está funcionando, ¿no? Entonces podrás ver hasta tres publicaciones de mayor rendimiento. Y de hecho, nosotros siempre recomendamos nuevamente en nuestras formaciones y acompañamiento profesionales que esto se haga de manera, pues digamos, quincenal. Nosotros lo tenemos eh, traqueado, lo hacemos en dentro de la academia, dentro de la agencia, que podemos eh, pues eh, validar, hacemos un recorrido de todas las publicaciones y vamos sacando las que mejores tienen, eh, qué resultados tienen, qué tipo de engagement y todo lo demás. Pero aquí ya LinkedIn te facilita esas tres publicaciones, ¿sí? Por otro lado, y la última es una información más profunda con la exportación actualizada me explico, podrás exportar estos datos para administrar tus publicaciones y datos de audiencia y tomar decisiones obviamente estratégicas sobre tu plan de contenidos, así que espero que estas tres nuevas métricas que van a salir en el perfil en el 2023 te sean de interés, así que y les dejo este corto mensaje, ya está lista, la lista de espera para el próximo curso Atrae Prospecta en LinkedIn Curso Express, así que si quieren tener un buen bono de 50 dólares para este curso, les invito a que se eh, suscriban, es completamente gratis entran y solo con entrar a la lista ya tienen ese bono y al final, para rematar con esta pregunta, no ¿tú tienes activado el, el perfil de modo creador? Si estás generando contenido en LinkedIn, si no lo tienes, pues estás perdiendo visibilidad. Así que, sin más, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del de podcast en el segmento de marketing. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. chao chao.